El tema de hoy es un tema que me encanta y un tema que me parece súper interesante, que es el poder de sabernos polvo de estrellas. Esta frase de Carl Sagan que justo creo que le queda como anillo al dedo a lo que vengo a hablarte y conversar el día de hoy. Y es sobre la astrología evolutiva. ¿Qué es la astrología evolutiva? Bueno, la astrología evolutiva da un paso más allá de la predicción y más allá del determinismo y de estos destinos grabados en piedra. Paréntesis, si quieres acompañarme en temas de astrología evolutiva, recuerda que está el podcast Fusión Astral en Spotify y ahí podrás escucharme todos los viernes, estará un nuevo capítulo. Entonces, la astrología evolutiva, ¿qué hace? Se abre paso con la energía disponible de lo que se encuentra más allá de afuera de nosotros y lo que va a pasar mañana y cuál es la energía del día de hoy y cuál es la energía de mañana. Es la energía que se encuentra dentro de cada uno de nosotros y nosotras mismas. Y desde este lugar nos damos cuenta de toda esta potencialidad que pudiera encontrarse. Nos muestra como si fuera un espejo qué hacemos aquí, aquí en la Tierra, aquí en este plano, aquí en este planeta. Cómo te muestras al mundo, cómo te relacionas con las personas, cómo te vinculas con ellas. Y, eh, y desde este lugar puedes empezar a mirar qué requieres de las otras personas, qué le ofreces a las otras personas, cuáles son tus déficits y también es, cuáles son tus grandes abundancias. Te, haces, te hace reconocerte en este viaje con aquellas cosas que, te, que a veces das por sentado o aquellas cosas que pudieras pasarlo de manera inconsciente. Y por algunas que sabes que tienes, pero no necesariamente las tienes totalmente incorporadas. Y aquellas que aún te reusas a incorporar o que eso para ti es, no soy yo. Entonces nos hace cambiar la perspectiva. A mí me gusta la astrología evolutiva porque nos hace cambiar la perspectiva de encarnar esta vida, más bien que somos como, como un accidente cósmico, y más bien nos hace mirar que la encarnación en esta vida, el lugar en donde nacimos, eh, justo en el momento exacto en el que nacimos, fue una decisión y sabiduría cósmica más que un accidente cósmico. Y eso es lo que a mí me parece tan revelador a la astrología desde este lugar, y también me parece tan reveladora como poderosa en tus procesos de, cre de crecimiento personal y de evolución. Nos mira a través de tres, gran len de tres grandes lentes y estos quiero que te los lleves el día de hoy. Y el primero lo que habla es de esta ley hermética que dice, como es arriba, es abajo. Es decir, lo que pasa en nuestro vecindario cósmico es aquello que como seres que nos encontramos en él nos impacta y nos refleja en, como este espejo del universo. Dos, somos un microcosmos y entonces dentro de nosotros ya sé la esencia de quiénes somos y somos justo un reflejo del universo. Y tres, tu esencia y tu apariencia, es decir, quién eres muy en tus profundidades nos refleja la astrología evolutiva, quién eres muy en tus profundidades y que puede costarte reconocerlo, como dije. Y qué partes de ti permites mostrarle al mundo y qué partes de ti hasta incluso dosificas o editas antes de mostrarte a las personas. Y una, un último, ya aquí regal, regalándote el pilón de los tres. como es arriba es abajo, somos un microcosmos, tu esencia y también tu apariencia. Y algo que es importante entender de la astrología es que es geocéntrica. ¿Y esto en español qué quiere decir? Que está basada en la influencia que tienen los elementos del sistema solar en nuestro hogar, es decir, la Tierra. ¿OK? ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? Recuerda que me puedes escribir. Entonces, estos cuatro puntos quiero que te quede claro el día de hoy. Nos mira. Desde esta mirada de, de, valga la redundancia, como es arriba, es abajo, somos un microcosmos, tu esencia y tu apariencia. También entender que la astrología es geocéntrica. Es decir, nos mira justo en el punto en el que nos encontramos al momento de nacer, y cómo esto impacta a lo largo de nuestra vida. ¿Ok? A través de tu carta natal o astral, como le quieras llamar, eh, en la carta natal, puedes mirar y profundizar como una tarea en el que puedes indagar, bueno, y entre que más indagas y más eh, empiezas a investigar sobre tu carta natal, más conoces y reconoces de ti. Una de las cosas que a mí me pasan cuando empiezo a trabajar con la astrología es que es súper interesante darte cuenta de, mm, ok, listo, o sea, yo puedo empezar a, a o sea, cuando voy con un astrólogo o algo y me dice quién puedo llegar a ser, podemos empezar a mirar este espacio y decir, ok, sí, este soy yo, ok, esto es, ¿Quién puedo llegar a ser? Está buenísimo. Pero en una sesión, en una hora, a veces es muy complejo poder definir una persona. Sobre todo porque quienes más conocemos de nuestro proceso evolutivo y de nuestro desarrollo personal pues somos nosotras mismos, nosotros mismos. Entonces, a través de este lugar lo que quiero decirte es que cuando tú te das el permiso y cuando tú realmente te das la tarea como si fuera una expulsión, como si fuera una investigación, como si fuera una búsqueda del tesoro, empiezas a indagar a buscar y cada vez profundizar más y más en el conocimiento de astrología, no para mirar en lo que va a suceder mañana, sino para mirar mi presente y desde este lugar conectar con toda la potencialidad que yo tengo y todo lo que yo tengo es el universo mismo, entonces desde este lugar puedo empezar a mirar, ok, todo esto tengo en mi caja de herramientas, todo esto tengo dentro de mí, todo esto ya sé dentro de mí, hay algunos puntos que no me gustan de mí y que aquí los guardo, hay lugares que me siento muy cómoda y muy en comodidad para poder aplicarlo. Y también hay cosas que de plano no sabía que tenía o que yo decía, ¿a poco todos los demás los deberían de tener? Todas las otras personas lo deberían de tener. Y entonces, cuando te das cuenta de toda esta caja de herramientas, de todo este universo que se encuentra dentro de mí, entonces podemos empezar a mirar la astrología más allá de la predicción como un reconocimiento. y Sobre todo también como esta esta conciencia de cuál ha sido nuestros procesos a lo largo de esta vida. Entonces, a través de tu carta natal, como te decía, puedes mirar y profundizar, indagar la razón por la cual encarnaste en esta vida, en este plano y en este momento. Y esta puedes sacarla muy fácilmente en sitios web y en apps. Esto ya lo dije en varias lives cuando he hablado de astrología. Uno de ellos que yo recomiendo es carta-medionatal.es carta-medionatal.es, en donde puedes sacarlo para aquellas personas que se les dificulta otros idiomas. este es súper sencilla porque también está en español y es muy fácil, pones todos tus datos, tu hora, tu fecha y tu lugar de nacimiento y te puede aparecer. Y también existen otras aplicaciones cada vez más intuitivas, cada vez más fáciles de encontrar. También puedes ahí, escríbeme si tú ya conoces alguna aplicación, escríbeme si ya conoces otro sitio web para saber cuáles son otros que pudieras que pudiéramos recomendarle a las otras personas, ¿ok? Entonces, la carta natal está compuesta de tres círculos concéntricos, ¿ok? Imagínate tres círculos dentro de un gran círculo, ¿ok? De afuera hacia adentro, ¿ok? Afuera se encuentran todas las constelaciones, es decir, todos los signos. Después, el segundo círculo, que es el círculo más grande, el más ancho, están todos los planetas, todos los asteroides y todos los puntos matemáticos en, al momento en el que tú naciste. Y el último círculo, el del centro, son casas astrológicas, que también son 12. Y entonces, con estas 12 casas astrológicas, podemos empezar a ver nuestros ámbitos en nuestra vida diaria y también en dimensiones de la mente. Entonces, yo siempre digo, cada vez que voy a dar una sesión o doy un taller de astrología, es, no somos un signo. De hecho, somos todos los signos, porque todos los signos yacen dentro de mi carta natal. Y cuando me doy cuenta de, ah, bueno, es que yo soy Sol capricornio, entonces, ah, bueno, entonces yo soy capricornio y solo me veo desde este lugar, me limito, no dándome la oportunidad de mirar, cuáles otros signos, cuáles otras constelaciones, cómo impactan estos asteroides, cómo impactan estos planetas, cómo impactan estos puntos matemáticos y, sobre todo, en qué partes, en qué dimensiones y en qué ámbitos se reflejan y tienen la capacidad y el potencial de mostrarme en mi vida y de explotarlo más allá de lo que yo siquiera imaginé, es ahí donde nos damos permiso de conectar con todo nuestro potencial. Y, entonces, si nos damos el permiso de mirarnos desde un nuevo lugar, en interconexión con todo lo que nos rodea, no solo la Tierra, sino con todo nuestro vecindario astral, podemos empezar a observar que somos seres con toda la capacidad, con la fortaleza y con gran energía que reside en todo el cosmos. Más allá de vernos pequeños y de a veces sentirnos impotentes o sentirnos como abrumados o abrumadas con la grandeza del universo, nos vemos como lo que en realidad somos polvo de estrellas y desde este lugar llevando un gran mensaje nos vemos como grandes mensajeros y mensajeras que de hecho ese es el nombre en griego o la raíz griega de un ángel mensajero entonces nos vemos llevando un mensaje a las personas que nos rodean y con un propósito y sentido de nuestra existencia sin etiquetas sin prejuicios sin caminos trazados tu voluntad y decisión de explorarte y permitirte ser quien puedes llegar a ser y atraer a tu órbita, a nuestra órbita, las situaciones, las personas, las relaciones y anhelos que tanto quieres, que tanto queremos que nos rodeen y que sigan en, con nosotros en nuestra vida y a través del tiempo. Y de para mí esto es la astrología evolutiva, para mí esto es lo que hace y marca la diferencia con el conocimiento previo de lo que para algunas personas conocíamos con la astrología. La astrología va más allá de los horóscopos, la astrología va más allá de eh, definirnos con nuestro signo solar, nuestra astrología va más allá de pensar en lo que va a suceder mañana, y es empezar a mirarnos, como decía Steve Jobs, mirar, no podemos conectar los puntos mirando... Hacia, hacia el futuro, hacia adelante, sino conectamos los, futuro, los puntos perdón, mirando hacia atrás. Y entonces con la astrología evolutiva lo que hacemos es conectar todos los puntos de quiénes somos, cómo hemos encarnado, cómo hemos evolucionado y también toda esta parte dentro de nosotros que dice, por aquí es el camino, no lo comprendo, pero sé que por ahí es el camino. Y a veces lo haces a un lado, te demeritas o te desvalidas, pero sabes que por ahí es. Y la astrología evolutiva eso te muestra, de decir, sí, por ahí era, por ahí es, y ahí está toda tu capacidad y algo te está esperando grande en ese lugar, si te das el permiso de conectar con quien ya eres. No se trata de unir, se trata de un recordar y recordar quiénes somos. Y recordar cuál es nuestra esencia. Y nuestra esencia es ser polvo de estrellas. Nuestra esencia es el universo entero dentro de cada uno de nosotros, dentro de cada una de nosotras. Y de esto va la astrología evolutiva. Si esto te atrapó, si esto te gustó y quieres empezar a incursionar la astrología, no para mirar en el mañana, no para mirar a las otras personas, sino para empezar a mirarte a ti, te invito a este curso de astrología cotidiana que vamos a arrancar el próximo martes 13, de 7 a 8 y media horario del Centro de México, en el que estaremos hablando de esto y muchos más temas de erotismo, sexualidad y amor, de nuestra potencial, de nuestra motivación, de nuestra identidad, de nuestra personalidad, de introspección y conciencia, de nuestro poder de sanación y muchos otros temas más, porque es un curso de 10 semanas de 10 temas súper concisos en temas de nuestro día a día y cómo empezar a aplicar la astrología evolutiva en nuestro día a día. Entonces, si quieres empezar a incursionar, este es el momento y este es el curso. Y eh, cómo te relacionas y cómo te vinculas con las otras personas. Va a estar increíble. Ya esta es la tercera generación y eres más que bienvenido y bienvenida para conectarte en esta tercera generación. Nos vemos la siguiente semana para hablar sobre las creencias disfuncionales, estas creencias que nos entorpecen en nuestra vida y que a veces nos aferramos a ella. Si este mensaje te resonó, sígueme, invita a quien pueda servirle, comparte este video, escríbeme qué otros temas quieres ver, suena la campana para que te lleguen más las recomendaciones y puedas ver los demás videos en la parte de poderes en Facebook, Instagram TV y YouTube. Soy Osvaldo Casares. Y estos es poderes, nos vemos la siguiente semana. Recuerda, todos los miércoles eh, de a las 7 de la noche, horario del centro de México, con la serie Poderes. Todos los, todas las semanas un capítulo diferente, todas las semanas conectando con la espiritualidad, el desarrollo personal y el desarrollo espiritual. Nos vemos. Te mando un fuerte abrazo y que tengas una gran, gran semana. Chao.